Dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «Silencio, enmudece». Y el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh deja que el Señor te vuelva en su Espíritu.